Te te creas creas, no no, no. Va, te lo he visto no te lo he visto mal. Va a llegar, tío. Me oh, well, encanta. Eh. Aguardo. Me atravesaba cosas. A mí, a mí no, me, no me parece que me atraviese un muro de hormigón que luego trozos de madera no me lo atraviese, tío. Esta cosa, los aire acondicionado de los techos se atraviesan Ya, eso lo sé, eso, eso con cualquier arma Te cae uno atrás <risa> oh, Mira, le hago... <risa> es una animación, tío sí, Tiene arma El resto del no, equipo está... El resto del equipo está al frente Vamos a atacar Y vamos a tenemos gente arriba. Se uno ahí. Aquí otro. Estamos en la casa grande. Aquí aquí arriba arriba. arriba. Ya ve, ya ve que tiene piso. Yo te hice, yo te. Date date Viene, viene. Date. ¿eh? Y sí, lo aquí, no te mira nada. Ya, ya, ya, me lo ve, me lo ve. Hay gente en la casa grande. Y por afuera. Voy, pues da voy voy, voy. Va, no, no, no, no, no, no, no, no, Me ha salido un hitmarker detrás. ¿Por qué me sale un hitmarker detrás? de Ay, oh, Dios, no Listo. Bro, la ayudito más. Me sigue invitando, déjame invitarme, coño. Mira, se bajó el coche Tocado un tiro Batido Eh, dame una placa o... algo sea que muévete, bro, porque si no vas a morir Alza Gracias, la Disparando. Disparame a ella no veo, no se ve <tose> para rematado, Lo lo he rematado ¿tú? Yo muero. Vení, vení, vení. No puedo irte de arriba. No, no, ya llego, ya llego, <ríe> llego. Lo que no tengo, son placas. Me queda aquí delante, bro, dos. Vale, voy, voy, voy, espérate. Contigo? De la casa, ahí, sí, por... de ahí dentro, dos Yo voy por las armas. Placa aquí de Enrique. Ya llevo 5. Hay uno aquí al frente en el nodo. Me disparan de atrás. En la casa me disparan. Túmbate, eso normal llega uno? Sí. Está, tío. ¿Siguen a la casa de la que venimos? Sí, no se mueven de ahí. ¿Qué papel, vete ahí, vete ahí, papel. corre voy por mis armas. ¡Hostia! ¡Corrido! Nah, yo vengo por mis armas. Miren 3 tú ahí, locos. Voy a meter mis armas Aquí vamos aquí Nah, me estuneando atrás tú Estoy bien, estoy bien Ya, nah, me vienen tres, bro Los tres que te fueron a ti Los tres que te fueron a ti Ah, mao Bien, estoy No puedo, llegando. Es? ¿Este es en ¿Este es la tienda? Sí, lo vi, en la tienda. Tío? Sí, sí, eso es su equipo. Eso es su equipo. A ver, tío, uno. otro más dentro. Vale. Otro tío, otro tío, otro tío, otro tío. ¿Dónde lo batiste? ¿En la tienda? Allí, no, no, te aquí, me manda aquí ataque, tiro más? tienda? Vale, vale batido uno Bueno, me dio la Vale, dio aquí, segundos No me ha quedado Un V, toma, compra. No. no hay nadie más por aquí Estoy por por rina, ¿Por aquí? Perdón, por ahí dónde? Por... Bueno, yo te sigo Están, están arriba ellos, eh Los de lo, lo, lo, lo la izquierda. ¿no? Vale, sí, sí. Bueno, sí? pero también ¿no? los de la derecha, ¿no? Sí, pero esos están abajo Esos no están arriba Vale Me va a tirar tú un dentro Estos de aquí, ¿entonces? Te sigo Ay, polo, Da el gulag. Son duros de allá, pusí. Están abajo estos, ¿no? <ríe> Al <el> frente uno. Está <ríe> <ríe> todo se, se revivió. Estás, no estás no abajo, batido? estás ¿Tienes? abajo. ¿Está abatido Está adentro pero yo que en el segundo planta estoy seguro Acá hay Gulak Acá hay otro Blanco El otro es hay dos gulag en el cielo, vamos a nosotros Van pedir más abajo vale. ¿Dónde las pidieron? Abajo, en la nave esta de aquí Me dieron, motor, me dieron ¿no? papel, estoy safe Le he craqueado. Vale. ¿Quién te ha dado? Un auto por culo, eh, estamos muy mal, hay que ir para atrás Te sigo ¿Cómo? ¿Torre de agua lo mataste? ¿Cómo? ¿Torre de agua lo han matado? No, yo no Ahí Están, están dentro, está muerto, ¿no? No, no ya lo mataron, más. creo Vamos no, por izquierda no, no. vale. Están abajo donde nos matamos, no, en la tienda de abajo, donde nos matamos antes a todos Vale, allá. Vale, vale, vale, vale, vale. Ahí está. Hay que pillarle por la espada. tengo a no les veo. Pero vamos, a ¿no? ir por aquí, por aquí. Viene, viene para acá, viene para acá el tío. Si sí, lo veo. Buenísimo. Vale, ya espera que salgan esa gente. Tengo buena posición. Yo aquí. voy por las placas que no tengo muchas. Hostel, vale, pero los de la izquierda están dentro de la nave Está el gulag. Te cae, te cae. Tuyo. Vale, una izquierda en la caseta de izquierda y equipo en la. En la... Me viene por aquí por la derecha, me viene por derecha. Voy, voy, voy contigo, voy no, contigo. Vale, vale, vale. No se le puede dar por dos abajo. Se le... Un pie, se mueve el pie. Se, le da. se va para atrás, blanco. Se fue para atrás. Te va a zona. Queda una izquierda, uno. Que no te dé, que no te mata. Lo veo. Vete derecha, vete derecha por la máscara. Me Voy para atrás. ¿eh? Yo tengo máscara, yo tengo máscara. Hombre, le digo que te vayas para el... ¿Blanco? Vale, no, me muero, me muero. Yo me he bordeado, tope, ah, No estoy. Vale, vale, no pasa nada. Es este, más que nada para poder entrar. ¿sí? Yo estoy bien, yo estoy bien. Papel, si no puedes, va. ¿Estoy aquí contigo? Quedan dos. ¿Hay que parar, vale. Quedo, no, voy, no, voy, no, voy, no voy, no voy, contigo, no voy contigo. Estoy contigo? estoy contigo, estoy contigo. está. Dentro. ¿A la puerta? Sí. uno! Ay, Dios, miro, ¡Qué compartidita, no! ¡Qué ah, bueno! Sí, Uh. Escúchame, ¿ese, ese, el tío ese el último batallón estaba solo, estaba dentro Escúchame, el compañero ha saltado del techo donde estábamos nosotros, tú Le pica un tiro <risa> En toda la cara Se ha dicho de todo el pavo viene nuevo